En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la celebración de la misa diaria. En esta noche vamos a orar por nuestra hermana Auristela Gudelia Matildo Milla. El día de hoy ingresó a la sala de operaciones. La ponemos en mano del Señor para su pronta recuperación. Damos gracias hoy por la vida y la salud de Salvador Chávez Burgos. Vamos a pedir por su cumpleaños el día de hoy, que el Señor Todopoderoso le bendiga. Eh, de parte de su abuelita Olga y toda su familia. Oremos por los miembros de la Pastoral de la Generosidad que cumple años, Doris Reyes Hoyos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Doris en el día de su onomástico. Y por nuestros familiares difuntos, Luis Fernando Farro Paredes, que hace 11 años fue llamado a la presencia del Señor. Nos unimos a la oración de sus hijas, padres, hermanos y sobrinos. Por nuestro hermano Eugenio Ramos Vera, en sus 13 años, seis meses de eternidad. Nos unimos a la oración de su esposa, hijo, nieta, hermanos y demás familiares. Por nuestro hermano Santiago bordonave Silva, que hace dos años, un mes, fue llamado a la presencia del Señor. Nos unimos a la oración de su esposa, hijos y nietos. Vamos a empezar esta Eucaristía pidiéndole perdón al Señor. Cantamos. Mm -hmm. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oremos oh Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde tu ternura en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos alcanzar tus promesas que sobrepasan todo de, sobrepasan todo deseo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados.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 Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios.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 Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Si escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón.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 pero estos se negaron a ir, de nuevo envió a otros servidores con encargo de decirle a los invitados, mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros, mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron cada uno a su campo, otros a su negocio, los demás se apoderaron de los servidores,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 entonces el rey dijo a los guardias, átenlo los pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Palabra del Señor. Tomen asiento por favor. Jesús está hablando en este evangelio de algo muy importante es el reino de los cielos y le habla a todos pero en especial en esta noche se dirige a los sumos sacerdotes y fariseos de aquel momento ¿por qué? porque miren el reino de los cielos la eternidad Jesús la presenta como un gran banquete, una gran fiesta. Y Jesús, de hecho, sabía perfectamente que en el mundo judío, eh, con muchas dificultades, pero cuando se trataba de fiesta, hacían una gran fiesta, sobre todo en los matrimonios. Y Jesús fue invitado a una boda. Y se si recuerden ustedes, se acabó el vino y Él cam cambió el agua en vino para que siga la fiesta. En la fiesta hay alegría, hay comida, hay bebida, hay danza. Todo el mundo está alegre. Pues miren, así será el reino de los cielos. Alegría, danza. Es decir, todos los elementos humanos de una gran alegría del banquete, más o menos Jesús quiere decir que el reino de los cielos será así. Pero las fiestas humanas, los grandes banquetes que tenemos, tal vez nunca llegan a compararse a la inmensa alegría de la eternidad. El gozo eterno de contemplar a Dios con los ángeles, con los santos, será, como dice Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó de lo que nos espera. El reino de los cielos, Jesús lo compara como el gran banquete nupcial, por eso Pablo también decía, no sé si ya irme o quedarme. Pablo tenía el corazón dividido, irse precisamente porque Jesús ha descrito la eternidad como el banquete nupcial. Y quedarse aquí significaba, como todos lo sabemos, nuestra vida no es perfecta hay llanto, hay dolor, hay desavenencias, no todo es perfecto aquí, pero allá sí. Entonces, no debemos de perder la perspectiva que estamos invitados todos, todas, a la gran fiesta de la eternidad, a la vida eterna. Y Jesús invita absolutamente a todos, salgan por los caminos, inviten a todos. Y miren, cuando parte un ser querido, está invitado ya sabemos dónde. Evidentemente, cuando han partido nuestros seres queridos, Luis Fernando Farro Paredes, Eugenio Ramos Vera, Santiago Bordonave Silva, evidentemente han dejado un gran vacío entre nosotros, son seres queridos, seres amados nuestros, familiares. Sin embargo, si somos cristianos, miramos con ojos de fe, tenemos que mirar esta segunda parte que Jesús hoy nos describe. La eternidad es un gran banquete, una gran fiesta. Entonces nos debe dejar tranquilos y lo que decimos normalmente nos lleva en la delantera. Y todos estamos invitados a este gran banquete de la eternidad no nos vaya a jugar mala pasada porque Jesús describe también dice que fueron invitados al comienzo todos pero muchos se excusaron se negaron a ir en una segunda invitación de nuevo envió otros servidores por encargo a de decirle a los invitados mi banquete está preparado y han sido matados mis terneros y mis mejores animales, todo está a punto, vengan a la boda. Ojo, los, la segunda invitación que pasó, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, se fueron a sus chacras, a sus negocios y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron, no vaya a ser que seamos parte de, estas, de estos invitados, que rehusamos al Señor rehusamos la invitación del Señor lo bonito queridos hermanos hermanas que Jesús ha invitado a todo el mundo y para eso vino y para eso entregó su vida incluso para que todos estemos invitados ahora depende de nuestra respuesta hay que dar la respuesta a Dios todos los días estar pendiente de esa invitación, no perder las esperanzas que las vicisitudes de este mundo, que hay que afrontarlas con nuestra fe, nos, no nos hagan perder la perspectiva de esta invitación eterna. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, un día vamos a partir hacia la eternidad. Nuestros seres queridos, Luis Fernando Farro Paredes, Eugenio Ramos Vera, Santiago Boroná de Silva, ellos ya fueron invitados a la eternidad y nuestros seres queridos que murieron ya, son difuntos, partieron a la eternidad. Y siempre los recordamos por, con amor y cariño en sus aniversarios, como el día de hoy Luis Fernando Farro, 11 años, le recordamos de eternidad. Eugenio Ramos Vera, 13 años, seis meses de eternidad. Santiago de Silva dos años un mes de eternidad porque ellos y Dios viven están en el banquete eterno Dios no es un Dios de muertos sino un Dios de vivos por lo tanto entonces cuando fallecemos no acaba todo nuestra vida se transforma en el, y nos vamos a la eternidad donde Dios nos tiene preparado este gran banquete Jesús en el Evangelio de San Juan dice también me voy a preparar una morada para que donde estoy yo quiero que estén ustedes. Siempre Jesús está reiterando la invitación a la eternidad. Vamos a pedirle al Señor que nos mantengamos siempre vigilantes cuando Él nos llame. La invitación está siempre hecha por Jesús, que nosotros sepamos responder a la llamada del Señor. Les invito a ponerse de pie. Oremos al Señor por quienes están delicados de salud, nuestra hermana Auristela Gudelia Matildo Milla, que el día de hoy ha sido operada. Ponemos en mano del Señor por su pronta recuperación y vuelta a casa. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por Salvador Chávez que cumple años el día de hoy Pedimos por su papá, por su mamá, por su abuelita, sus tíos, tía y pedimos al Señor muchos años de vida para Salvador que se está abriendo todavía a la vida, es un adolescente, que el Señor le regale vida y salud, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Dori Reyes Hoyos que cumple años también. Que el Señor la bendiga, a ella, a su familia, roguemos al Señor. Y por nuestros familiares que ya el Señor llamó a su presencia, Santiago Bornabe Silva, Eugenio Ramos Vera, Luis Fernando Farro Paredes, ellos que nos llevan de la delantera y que el día el Señor cuando nos llame, nos reúna en su reino, roguemos al Señor. Y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Tomemos asiento y continuamos con la Eucaristía. Oren queridos hermanos y hermanas para que estas ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. Dios de amor y misericordia recibe nuestras humildes ofrendas del pan y del vino y con tu amor devuélvenos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Señor, es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de la vida. No abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con providencia en medio de nosotros, Guiaste Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a la iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso Señor, con todos tus ángeles y santos, en esta noche cantamos sin cesar. Música Santo eres en, en verdad Señor, por eso te rogamos Padre misericordia que envíes tu espíritu sobre el pan y el vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro hermano y Señor, el cual la víspera de su pasión, la noche de la última cena tomó el pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.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 a la eternidad, a la gran fiesta del cielo, está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, nuestro Redentor, al que condujiste por su pasión y muerte a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación del género humano.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 con todos los obispos, prebíteros y diáconos y tu pueblo santo, caminemos por las sendas de la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos Luis Fernando Farro Paredes, Eugenio Ramos Vera, Santiago Bordonave Silva, que durmieron en la esperanza de la resurrección cuya fe tú conociste y los invitaste al banquete eterno. Y cuando... Tú decidas que nuestro caminar termine en este mundo, recíbenos también en la eternidad, junto con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, todos los santos, en especial Santa Rosita de Lima en este mes, y en comunión con todos los santos, te cantaremos eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,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 nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y con paz en nuestros días, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. intercambien un gesto de paz, que la paz de Cristo sea con ustedes, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices nosotros que estamos invitados, invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy sé, digno de que entres en mi casa. Nos acercamos para la comunión. El cuerpo de Cristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Oremos. Después de haber participado, Señor, en estos sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor está con todos ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y las acompaña para siempre. Gracias por su presencia, por haber orado en comunidad por nuestra hermana Aurelia, perdón, Auristela Gudelia Matildo Milla por su pronta recuperación posoperatoria felicitamos en el día del onomástico a nuestro hermano Salvador Chávez que el señor lo bendiga abundantemente en la ciudad de Lima y a nuestra hermana Doris Reyes Hoyos feliz cumpleaños Doris que Dios te bendiga abundantemente a ti y a tu familia y que el señor le dé el descanso eterno a nuestros hermanos Santiago Bordonave Silva, Eugenio Ramos Vera y Luis Fernando Farro Paredes. Gracias por su presencia y a quienes se han conectado también con la tecnología para orar en comunidad. Podemos ir llevando la paz del Señor. Cantamos con el coro.